Hola, ¿qué tal amigos aficionados? Bienvenidos sean a otra emisión más de www.elpatorojo.com desde la cabina del Pato, la expresión más salvaje del deporte motor, ya lo saben, es el off Road y lo tenemos aquí cada semana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión más. Hoy es sábado, hoy es sábado dos de agosto, estamos arrancando ya el octavo mes del 2014 y pues rápidamente se nos está yendo el presente año y también se está yendo la actividad del automovilismo fuera de camino, alrededor de todo el planeta ya lo sabe, tenemos eventos de carácter local, de carácter nacional a nivel internacional también, y bueno este fin de semana tenemos actividad importante de la cual queremos comentar con todos ustedes, por supuesto si es que deciden acompañarnos y quedarse aquí con nosotros, en esto que es www.elpatorojo.com, desde la Camina del Pato, así que de antemano un excelente fin de semana para todos ustedes donde se encuentren, donde nos acompañen y como siempre, la invitación para que nos deje sus recados, sus testimonios sus mensajes, sus saludos todo lo que usted desee, ya lo sabe, también estamos en Facebook como El Pato Rojo Medios, como El Pato Rojo y también en nuestra propia página, en nuestro propio portal de www.elpatorrojo.com así que de verdad les agradecemos muchísimo que se mantengan en comunicación con nosotros así como que nos hagan llegar también información, de algunos eventos que estén sucediendo en toda la República Mexicana o bien a nivel internacional de los cuales no estemos manejando hasta el momento tratamos de traerles cada semana lo más relevante que está ocurriendo dentro de todo lo que tiene que ver con el arroz, sin embargo sabemos que hay todavía muchísimas más actividades de las cuales seguramente todavía no tenemos toda la información, así que muchísimas gracias, usted nos hace el grandísimo favor de enviarnos algún reporte, de comentarnos acerca de algún evento que se esté programando ahí donde usted vive Y bien, arrancamos este fin de semana Fissi. usted tenemos dos eventos muy importantes De los cuales eh, quisiera yo darle espacio para comentar Uno es a nivel nacional Que es la cuarta fecha del serial de corredores del desierto Code en Baja California La base de esta organización de Joaquín Rodríguez Está en Mexicali Pero este sábado van a tener actividad Allá en un lugar que se llama eh, Rancho el Culpable Que se encuentra en las inmediaciones de elegido Jacume Y la carrera se llama Kendall Motric. Jacume Grand Prix 2014. Así que es la continuación del campeonato que llevan en este momento allá los mejores corredores de Baja California. Y están anunciados pilotos, equipos de los estados de California, de Arizona. Habrá también gente del Estado de Sonora, habrá gente de algunas otras entidades de la República que la verdad participan y le dan vida a este serial que es uno de los más importantes también a nivel nacional, no solamente a nivel local, ahí a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Ya lo sabe usted que la road es. De alto nivel en toda la península Lo mismo en Baja California Norte Que en Baja California Sur Se encuentran, me parece, los mejores equipos De off-road de la República Mexicana Así que para hoy sábado habrá una gran Actividad allá en el ejido Jacume, que se encuentra a la altura Del kilómetro 90 En el tramo carretero de Tecate A Mexicali, la capital el vecino estado y vecino estado fronterizo Que van a tener muy importante presencia De corredores Las actividades amigos aficionados empezaron ayer Con esta carrera, tuvo lugar desde Las 4 de la tarde a las 9 de la noche La contingencia y registro Ahí precisamente dentro del ejido Hakume. y me parece una buena acción De parte de corredores del desierto quienes, Además hay que recordarlo, tiene una carrera Exclusivamente para mujeres y que Lleva como esencia El promover pues toda esta situación Para intentar detener el cambio de mama en las mujeres y que también ellos organizan una carrera fue hace un par de eventos que tuvo lugar esta carrera que ellos organizan también y que me parece que es algo de lo muy interesante que propone CODE para el automovilismo fuera de camino es decir, no solamente organizadores de carreras sino también con un impacto social dentro de algunas cosas que también son de interés de la comunidad allá en Baja California y bueno, en esta ocasión también me parece que colaboran muchísimo con toda la gente que radica dentro del ejido el evento se lleva en Rancho el Culpable que está en el interior del tejido Y que con este evento pues llevan beneficios El recorrido de la ruta tiene un cobro Es prácticamente simbólico, 100 pesos por carro Es lo que cobran y me parece que estos fondos deben de quedarse seguramente Para toda la gente que radica ahí en Rancho el Culpable Dentro del tejido Jacume Entre otras muchas actividades también la cuestión de los stands o las vendimias Quiero suponer que también se les deja como un beneficio para las propias familias Que ahí radica Hacen dos circuitos, corredores del desierto, esta organización de allá de Mexicali. Los dos circuitos son separados, las motos y las cuadris tienen su propio circuito y del otro lado está el circuito para los autos. Para este sábado habrá actividad únicamente con todas las categorías de autos. Arrancaron ya desde las 6.45 de la mañana con las clases 5.600, la 15, la 9, la 11 en el primer tip. A las 9 de la mañana, el segundo, 10, 12, la 1600 la 5 libre y la clase 14 y a las 10.45 las clases 1, la la 8, la 7, la 18, la 1850 y la 7 stop. Y luego vuelven a repetir todos en el segundo hit a partir de las 12.45. La ceremonia de premiación está contemplada para hoy mismo, hoy sábado, a las 7.30 de la tarde. Y tendrá lugar ahí mismo, dentro de este Rancho El Culpable, en estas zonas que se encuentra en este recorrido de Tecate hacia Mexicali, a la altura del kilómetro 90, le recuerdo. Ahí es donde tiene lugar esta carrera. Y bueno, una de las cosas que nos llama la atención es que se espera para este sábado seguramente un duelo muy interesante porque en este circuito de 18 millas al cual le tendrán que dar dos vueltas por aquí todos los corredores pues eh, la verdad es que es interesante que en la clase en la división estelar que es la Open Truck y clase 1 corren de manera conjunta a los competidores, pues estará un equipo que se conoce bastante bien en el upload de Baja California Sur como es el equipo de los traviesos, ellos estarán con dos equipos, de hecho van al frente, está tocado por sorteo estar encabezando el arranque de esta categoría estelar, con el número 175 estará arrancando Jaime Huerta y en la cuarta posición vamos a tener a Otoniel Huerta con el número 111 pero en esta misma división se van a enfrentar con Juan Carlos Delfín López y con Abdalí López su hijo, que ya lo sabemos, Juan Carlos está peleando el título de la Trophy Truck en Score, Abdalí está peleando con apenas 19 años, está peleando el título dentro del campeonato de Speed Energy Formula All-Road uno de los seriales más importantes de automovilismo fuera de camino en los Estados Unidos, así que me parece que va a ser un duelo muy interesante y si a eso le agregamos que va el número 8 de Steven Eugenio que también tiene bastante experiencia en eventos de Score y en algunos otros seriales de Norteamérica la pelea por el overall en la categoría de autos me parece de verdad resultar mucho, muy atractiva para este sábado, así que por ahí de las 7 de la tarde ya estará terminando seguramente la actividad prevista para este sábado, así que si usted desea conocer de primera mano cómo estarán quedando los resultados de esta carrera pues hay que ingresar al portal de corredores del desierto www.code.org.com.mx que ahí seguramente podrá usted encontrar toda la información de cuánto suceda en la jornada de este sábado y si no, pues en los siguientes días que ya estaremos también comentándoles lo que haya sucedido con esta competencia que tiene lugar, le repito, en el kilómetro 90, carretera Tecate a Mexicali, la Kendall Motrix Tacoma Grand Prix 2014, que es la cuarta fecha del campeonato allá en Code. y que, le repito, parece que va a resultar mucho muy interesante para este fin de semana. Es un circuito, le recuerdo, son 18 millas, está bastante interesante y hasta el momento están buscando implantar un nuevo récord de partida situación la carrera hasta el día de ayer tenía un registro de 160 equipos imagínense usted 160 equipos ya listos preparándose pues para enfrentar la agenda motric como el grand prix 2014, cuarta fecha del calendario de Coder Road allá en el estado de Baja California, así que es uno de los eventos importantes para este fin de semana, y mañana domingo va a tener lugar la actividad exclusivamente para los competidores de cuadris y de motos, y no es el mismo circuito, están pegados prácticamente, sin embargo son circuitos por separados, por un lado corren las motos y los cuadris solamente el domingo, y hoy sábado estarán corriendo únicamente los autos, así que pues era, sin lugar a dudas un gran evento allá en este lugar de Baja California para darle continuidad al campeonato de corredores del desierto. Muchísima suerte pues para Don Joaquín Rodríguez, que es el encargado, el responsable de esta organización y que como siempre logran ofrecer un gran espectáculo con estas carreras, reuniendo además a lo mejor de la región con competidores de los Estados Unidos y de la franja fronteriza de México, precisamente con la Unión Americana. Por otro lado, pues comentarles también que desde ayer viernes se puso en marcha también la actividad de la jornada número 9 y 10 en el campeonato en el serial de Lucas Oil a road Racing Series que también está al rojo vivo. De hecho, desde este viernes y para hoy sábado que será el cierre. Será la, la última actividad que se va a tener para este fin de semana. Con las jornadas, le repito, la 9 y la 10. Por primera vez en el campeonato se pone, se hace algo que no se había hecho. Se le pone, de alguna manera, por decirlo así, se le pone precio a la cabeza del líder de la clase Pro 4, Kyle Duke. Kyle Duke, si usted no lo conoce, es uno de los hijos, junto con, con Todd, son hijos de Burle Duke, ampliamente conocido en toda la península, y que va de líder en ese momento en la Pro 4, que es una de las categorías estelares de este. Campeonato de Lucas Oil, y que de ocho carreras que se han celebrado a lo largo de la temporada 2014, en siete ocasiones Kyle se ha llevado el overall únicamente. En la segunda jornada no subió al podio, se llevó solamente 36 puntos. Quedó detrás de Ricky Johnson, quedó detrás de Greg Howler y de Jerry Dougherty. Y fue la única fecha, la segunda fecha en la cual no subió al podio Kyle Duke. Desde la jornada 3 no ha perdido el overall, se ha llevado el primer lugar. Y bueno, para este fin de semana semana, está ofreciendo un premio que ya se puso en marcha desde ayer 2.500 dólares a quien logre derrotar a Kyle Duke, 2.500 dólares al viernes, 2.500 dólares para hoy sábado y en caso de que fuera Kyle Duke el ganador de ambas jornadas él se estaría embolsando solamente 2.500 dólares pero condicionado a que gane las dos fechas del fin de semana es decir, ganar primer lugar el viernes ayer y ganar primer lugar el día de hoy y así se estaría a Asegurando de estos 2500 dólares si logra solamente Llevarse una de las dos jornadas Pues estaría quedándose con las manos Vacías mientras que los resto de los participantes pues están Ante la oportunidad de llevarse 5000 dólares si es que Es el mismo piloto el mismo equipo El que logra derrotar y ponerle un alto a esta trayectoria impresionante que lleva Kyle Duke a lo largo de la temporada, ha ganado desde la fecha 3 hasta el momento se luce imparable Kyle Duke y en esta categoría, pues sí usted nada más el tipo de adversarios que va a tener desde ayer, Roma Kraken va en segundo lugar, Ricky Johnson en tercero y Carl Rennelser en cuarto nomás para que se dé usted una idea de cómo está el nivel de competencia dentro de este campeonato de Lucas Oil a Racing Series y que también pues, pues Obviamente con los corredores De mayor prestigio Y finalmente amigos aficionados Adelantarles un banquete automovilístico que es seguramente lo que nos espera Del 13 del próximo 13 al 15 de agosto Con la carrera denominada la carrera más larga de Outroad en los Estados Unidos Como será la carrera de ruta de Vegas a Reno Que está dentro del calendario de Best in the Desert Este evento está reportando hasta el momento casi 300 equipos Lleva una preinscripción, una preinscripción de casi 300, 297 es la cifra oficial pero son 74 los equipos que están dentro de las dos categorías estelares Y de donde habrá de surgir seguramente el overall de esta carrera En verdad impresionante porque dentro de la lista pues imagínense si usted Nada más están pues eh, que le puedo decir Están los corredores como Bryce Menzies Está Bob, está Walker Está el equipo de los Macmillan Está también Zach Langley, Kips Rapas, está Corledu, En fin, la verdad es que la lista de los corredores, el equipo de los Waverish, también de los Jeffries, de Caray, pues la verdad es que con esta relación de 74 equipos, los perros también aparecen acá. Está Gustavo Rubin la junior, que va a arrancar en la posición número 49. La verdad es que otra, otra misión bastante complicada para el mexicano de Mexicali, que está en esta relación. Ya se llevó a cabo el sorteo y el equipo con el número 53 de Lund, será el que estará arrancando en la posición de privilegio. Está Eduardo Laguna, fíjese con el número 1537, este muchachito de Mexicali. Mexicano él, está en la segunda posición. Justin Mami, que es un corredor que está peleando el título clase 1 en score. Estará arrancando en la posición número 3, Ron Wheaton con el número 39, está en el cuarto lugar. Así que de verdad impresionante lo que se deja venir, del 13 al 15 de agosto tendrá lugar esta carrera, que es la carrera de ruta más larga en los Estados Unidos, de acuerdo a cómo se promocionan precisamente en este campeonato a cargo de Best in the Desert, la General Tide Vegas Winner de esta fecha, el miércoles 13 de agosto se pondrá en marcha ya la carrera con las actividades, el rompehielos, todo lo que tiene que ver con la bienvenida. Para los participantes, el jueves es el registro, la revisión mecánica y la contingencia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, allá en Las Vegas, Nevada. Y el viernes será el día de la carrera. El sábado estarán terminando las actividades con la ceremonia de premiación. Así que un gran evento, me parece. 297 equipos. Ya se declaran listos para participar en esta carrera, la General Tire Vegas Arena, que será del 13 al 16 de agosto y que forma parte del campeonato a cargo de Best Indy Desert. Así que impresionante la lista, 74 de los equipos más importantes de Upload, prácticamente todos de la Unión Americana y algunos equipos mexicanos que seguramente estarán tratando de hacerle daño allá en su propio terreno. Se deja venir, pues, del 13 al 16 de agosto, así que ya lo sabe, agéndese por ahí, si es que tiene planes de salir de vacaciones, porque seguramente tendrá oportunidad de disfrutar de un extraordinario espectáculo de automovilismo fuera de camino. De esta manera, amigos aficionados, llegamos al final de la emisión de hoy sábado 2 de agosto ya lo sabes como siempre en nombre de todo el equipo le deseamos el mejor el mejor y el más feliz fin de semana Norman Ceseña, comandante en jefe Rodrigo García a cargo de los controles técnicos en servidor Alfredo Polanco le da las gracias por estar con nosotros y los invitamos a que nos acompañe con más aquí en www.elpatoroco.com desde la cabina del parque, por hoy muchísimas gracias